descubiertas alrededor del mundo. Muchos hablan de la existencia de gigantes o criaturas desconocidas en el pasado, y todo parece ser mera fantasía hasta que de pronto encuentras una huella verdadera y te das cuenta que el mundo es más insólito de lo que imaginabas. Ahora te mostraré las huellas imposibles descubiertas alrededor del mundo. Estás entrando a LARGEMO LARGEMO LARGEMO El universo oculto de Oxlack Investigador. LARGEMO Número uno. Bueno, no, no. La pata del diablo. los parajes de San José del Maipo, se encuentra una enorme hendidura con forma de un pie gigante. Desde hace años, los habitantes la llamaron la, la pata del, del diablo. diablo, pues la leyenda asegura que habría sido el diablo quien dejó esa huella tras pisar en las rocas. Esta está impresa de forma vertical y mide alrededor de dos metros y medio de altura. Asemeja la huella de un pie derecho. El dedo pulgar y el relieve corresponden al arco de la planta que se encuentra bien impresa sobre la superficie, mientras que los dedos pequeños son más tenues. Aunque hay que tomar en cuenta que en las fotografías más antiguas la pata del diablo se aprecia mucho más, es probable que la erosión o la misma acción humana alteraron la hendidura original. El talón de la huella, por otra parte, hoy aparece sepultado bajo la tierra como resultado de las modificaciones viales que se hicieron además que los niveles del terreno fueron modernizados para hacer el camino de la ruta g-25 durante estas últimas tres décadas quitándole cerca de un metro de tamaño a la huella original la leyenda cuenta que una vez llegó hasta el pueblo de san José de maipo el diablo encarnado en la figura de un forastero vestido de negro que de inmediato comenzó a provocar muertes y a seducir a las mujeres más hermosas de la zona. Una de sus víctimas habría sido una joven monja, hija de una influyente familia del sector, que se encontraba recluida en un cercano convento de clarisas o Carmelitas en el Toyo. Aunque otra versión asegura que esta monja estaba vinculada al servicio religioso en la casona del hospital de San José de Maipo. Cuando el maligno, en una noche tormentosa, intentaba raptar a la novicia para hacerla abandonar sus hábitos sagrados, la madre superiora logró reconocerlo y expulsarlo del lugar, valiéndose de letanías sagradas, rezos y agua bendita. El forastero, al escuchar las palabras sagradas y al hacer contacto con el agua bendita, habría recuperado su diabólica y monstruosa forma original dejando estampada en su rápida huida una gigantesca huella al saltar hacia la otra ribera del Maimbo, por encima de donde está ahora el puente colgante, perdiéndose en la penumbra de los cerros aledaños. Los escépticos afirman que la célebre pata del diablo no es más que una curiosa formación geológica con una caprichosa forma o incluso que corresponde a la gigantesca huella de una extinta criatura prehistórica. Si los descubrimientos paleontológicos no nos hubieran mostrado el mundo perdido de los dinosaurios, al ver las siguientes huellas sobre la piedra, nos hubieran hecho imaginar bestias escalofriantes y extrañas. El yacimiento de huellas del río Opaluxi pudiera ser una de las mecas de evidencia de la existencia de los antiguos dueños del planeta. Fue descubierto por casualidad por un niño a principios del siglo XX. Está situado tan cerca de dicho río que sus desbordamientos cubren ocasionalmente de agua ciertas partes del yacimiento de huellas, deteriorando algunas de ellas, pero haciendo aflorar otras de modo natural. De hecho, hay diversos niveles con miles de huellas en esa zona de Glen Rose, Texas. Las huellas más grandes, en torno a un metro de longitud, se cree que son de dinosaurios saurópodos los cuales fueron nombrados como el palaxiosaurus o sauroposentor. Mientras que las otras tridactilas de entre 45 y 60 centímetros de longitud son mucho más abundantes y fueron impresas por grandes dinosaurios carnívoros, tal vez del género acrocanthosaurus. El nivel más famoso de paluxi, tiene una antigüedad de unos 110 millones de años en donde se distinguen las huellas como en una escena de persecución. Como si estos estuvieran escapando de alguien o de algo, quizá de su propia extinción. Número 3. Las Huellas del Yeti. un equipo indio de expedición de montañismo, dijo que encontró las huellas del mítico Yeti, también conocido como el abominable hombre de las nieves. El Yeti podría ser un críptido interpretado como un simio gigante, emparentado con el pie grande de Estados Unidos, el Joey de Australia o el Kung en los Andes, entre muchos otros mitos presentes en diversas culturas las supuestas huellas miden 81 centímetros por 38. La cuenta oficial de Twitter de la Dirección General de Información Pública del ejército indio publicó una imagen de lo que afirma muestra las huellas del Yeti. Como parte del mensaje se puede leer lo siguiente. Por primera vez un equipo de expedición de montañismo del ejército de la India ha detectado huellas misteriosas, quizá de la mítica bestia, el yeti. En la misma publicación, el ejército del país asiático afirma que el hallazgo sucedió en las inmediaciones del campo base de Makalu, una zona montañosa aislada entre Nepal y el Tíbet. En el pasado, este escurridizo hombre de las nieves solo había sido visto en el Parque Nacional Makalu Barun. Por el momento, no se ha comprobado la existencia del Yeti, pero forma parte del folclore asiático y de las leyendas populares de hace siglos. El ejército de la India no quiso entrar en más detalles respecto al descubrimiento, así que habrá que esperar para ver si proceden con una investigación más seria o solo se siguen quedando en el mito. Número 4. Huellas de un gigante en China. Después de ver las siguientes imágenes, quizá te haga dar cuenta que en verdad en el pasado existieron humanos gigantes. Humanos. Sucedió que en Pingyang, provincia de Gienzu en China, un grupo de expedicionarios descubrieron gigantes huellas de un pie humano fosilizadas en una roca. Esto nos indicaría que hace miles de años existieron humanos que a relación de las huellas pudieran haber medido más de 3 metros. Los expedicionistas tomaron increíbles fotografías mostrando el tamaño de sus pies con las gigantescas huellas, causando escalofrío la insólita verdad oculta. Una de ellas es completamente visible y la otra parece estar fracturada por los accidentes geológicos. Sin duda, este descubrimiento es uno de los más importantes que pudieran hacer reescribir la historia misma. Número 5 Huellas de Calporto, Bolivia Orco es un yacimiento paleontológico de Bolivia, hallada en la cantera de una fábrica de cemento cercano a la ciudad de Sucre, en el departamento de Chuquisaca. Es el sitio con huellas de dinosaurio más importante del mundo, ya que contiene más de 5.000 huellas de 294 especies distintas de dinosaurios. El descubrimiento revela datos no conocidos, documentados hacia la alta diversidad de dinosaurios, mejor que cualquier otro sitio en el mundo. La primera constancia de su existencia se remota a 1985, pero fue de 1994 a 1998 cuando un equipo de paleontólogos bolivianos, europeos y estadounidenses estudiaron y certificaron el yacimiento. Se cree que Cal Orco en el Cretácico Superior era un inmenso lago profundo, así que en el Terciario, cuando se formó la cordillera de los Andes, los movimientos tectónicos llevaron ese antiguo lecho a una posición vertical. La maravilla de esto es que en los últimos años se han descubierto otros ocho yacimientos actualmente en estudio. De Aindara, en Siria. El templo de Aindara, ubicado al noroeste de Alepo, Siria, está decorado con tres huellas realmente gigantes. Su propósito y significado siguen siendo un misterio, aunque hay quienes afirman que serían claras evidencias de que en el pasado seres gigantes vagaron por la Tierra en épocas en las que coexistieron diferentes especies humanas de distintas proporciones. Quizás esos seres gigantescos fueron malinterpretados como oh. dioses. Aindara fue descubierto por casualidad en 1955, cuando se encontró un colosal león de basalto. Como resultado del hallazgo, se llevaron a cabo excavaciones en los años siguientes, revelándose la presencia de fascinantes piezas históricas. Algunos estudiosos han sugerido que dichas marcas gigantescas que miden aproximadamente un metro de longitud, sean una mera representación icónica de sus dioses. Los otros autores creen que hay una explicación completamente diferente y que estas huellas, como muchas otras encontradas alrededor del globo, son un recordatorio de los gigantes que caminaron sobre la Tierra. Haciendo temblar el planeta entero bajo, bajo sus bajo, gigantes pies. ¿Tú crees que efectivamente en el pasado existieron humanos gigantes tan grandes como los propios dinosaurios? Si es así, ¿en qué época existieron? Este tema lo vamos a platicar en un próximo capítulo.